Hola, soy Wild y estamos en un vídeo bastante importante para este canal y para la historia de, de Wild. Este vídeo es bastante importante. Eh, presento oficialmente el GH Dario un año después. Un año después de su creación, lo hago oficial y ya lo podéis ver en este vídeo. Cómo se escribe, cómo se habla y... Todo. Os voy a explicar lo que es el GHDario. El GHDario en sí es una neolengua creada por mí que uso bastante para crear códigos en los que uso cosas privadas. Pongo cosas privadas y personales. Podéis usarlo tanto para eso como para llamar la atención. Si escribís en esta lengua, la gente te va a preguntar mucho. Os voy a empezar enseñando la escritura. El habla. Todavía hoy, no sé si explicaroslo todavía o esperar al próximo día. La escritura es esta. Os lo voy a poner para del vídeo si queréis verlo bien. ¿Sí? ¿Cómo de A ver la parte de arriba. Espera, lo pongo para que me A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, I, dos L's, M, Z, digo N, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z, esta no sé muy bien cómo se llama, y la beta. La diéresis, la coma, el punto, los dos puntos, punto y coma, interrogante, interrogante. Guay, que es mi canal de YouTube suscribiros, darle like, comentarlo Y compartirlo, muy importante, ¿eh? para este mensaje Y esto También tengo los números Os lo voy a enseñar ahora Cómo se leen, cómo se escriben Y cómo se crean Mira, voy a empezar El menos uno es especial porque, mira, tiene un número como tal Mira, un menos uno El menos es este simbolito De aquí Uno Dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 10 también es especial porque tiene un número propio. Para poner dos números juntos ponemos uno y luego delante el otro. La lectura no os la voy a enseñar hoy todavía, pero el próximo día os la, os la enseñaré. También tenemos los símbolos para hacer: igual, más, menos, dos puntos, dividir, por. O oh, también se puede poner como una raya, así. Luego la raíz cuadrada. El, este que es, cuando quieres decir un número al cubo al cuadrado, se pone igual. Está aquí. Y las paréntesis, así. Y al revés, cuando queremos poner este, así. Este es, guay, es el GHDario, es mi lengua, podéis usarla para... También tengo página web, eh. ghdario.ablospot.com Os podéis usarla para poner cosas personales, pero también para llamar la atención. Por ejemplo, yo cuando quiero que llamar la atención en mi clase o en algún sitio, escribo en esta lengua y todo el mundo inmediatamente se podría preguntarme. Mira, ¿qué tenemos en texto? Estos son los números, cómo se leen, cómo se escriben, escritos. Y todo esto. Es parte del, del GH Dario. Y bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Por fin lo hago público. Un año después de su creación, un 10 de noviembre, se creó. ¿Cuál? Creó GH Dario. Y un año después lo publico, lo hago público y os dejo que lo habléis. Suscribiros, dale like, comentarlo, compartirlo. Visitad la página web de ghdario.blospa.com y www.blospa.com también. Adiós y hasta el próximo vídeo. Espero que oséis bien esta lengua. Si no, ya no sé qué hacer.